Momento. De la tarde. Mediodía. De la mañana. Hora. Medianoche. Cuarto. Fecha. Minuto. Ayer. De la tarde. Fecha. Medianoche. Hora. Momento. Ayer. Minuto. Cuarto. De la mañana. Ayer, momento, de la mañana, hora, minuto, medianoche, fecha. mediodía <tose>